Tus valores te definen, una realidad que siempre ha sido así, pero que nunca has pensado que fuera realmente así. Es más, has vivido durante muchos años sin saber qué valores tenías, sin saber cómo afirmarlos, sin saber cómo registrarlos, sin saber qué valores había en ti, sin saber si eran tuyos o no, sin saber qué clasificación podían tener los valores éticos morales, personales, familiares y sin embargo te has movido por la vida tomando decisiones acerca de los valores y junto con los valores. En esta nueva etapa en la que vamos a hablar de héroes de la historia, personajes que han conseguido éxito precisamente acerca de sus valores, alineados perfectamente en su toma de decisiones y en sus comportamientos y actitudes que gracias a esos valores a esa persistencia y esa disciplina han llegado a tener gran éxito. Algunos de ellos han escrito libros, hablaremos evidentemente de ellos, y otros pues simplemente serán un reflejo de ese éxito personal y o profesional. Yo te pregunto ¿qué sentido tienen para ti los valores? ¿Cuáles son los que te mueven normalmente? ¿Cuáles son los cinco primeros valores que piensas inmediatamente si quieres realizar alguna acción? Cuando haces algún tipo de compra, seguramente te rijas por la emoción y olvides por completo incluso la parte racional, la parte izquierda de tu cerebro. Sí. Simplemente, pum, te da la emoción, te da el golpe, te da el impacto de ese olor, de ese sonido, de ese color, de esa alegría, de esa nostalgia de ese recuerdo de algo que tuviste positivo en tu vida años atrás y haces la compra, la compra del vestido, la compra del libro, la compra de la música, la compra de la película. Y realmente no tienes en cuenta tus valores. ¿Tú crees? Date cuenta de una cosa, el 94 o 95% de lo que hacemos a diario son decisiones no conscientes, son decisiones que parten intrínsecamente de nuestra forma de ser, de actos reflejos, de miedos o placeres y de valores que no tenemos en ese momento de una forma consciente a tomar en cuenta, simplemente ¡pum! funcionan, simplemente tomas tu decisión. En esta nueva etapa simplemente constataremos cuáles son normalmente los valores de cada personaje la trayectoria y hasta dónde han llegado, en sus intereses y en sus éxitos por ejemplo, me viene a la mente rápidamente Henry Ford ¿quién no conoce a Henry Ford? el dueño de los vehículos Ford ¿cuáles son los valores que tú crees que podía tener aquel personaje que invirtió en Aviones, en barcos, en coches, y que se hizo multimillonario. ¿Qué valores crees que le podían mover a esa persona? Disciplina, amor al trabajo, amor a la tecnología, saber de elevar. Ahí te lo dejo. Simplemente para que nichés un poco el internet quién era Henry Ford y te des cuenta de qué valores puedas tener puedas compartir con él para darte cuenta de que efectivamente eres mucho más de lo que crees y puedes llegar mucho más lejos de lo que tú te crees ten paciencia amiga amigo estoy preparando precisamente el primer vídeo relacionado con Valores en la historia, esta nueva etapa Ha habido controversias, pequeños percances que estoy solucionando Con los que no contaba naturalmente Con lo cual tengo que tirar de mis valores Y uno de ellos es la resiliencia, el aguante La persistencia, la paciencia, la disciplina Así que pronto, muy pronto llegará ese primer capítulo Ahora simplemente te pido esta pequeña autodinámica es que verifiques cuáles son al menos cinco valores que puedas encontrar, que puedas detectar en el personaje de Henry Ford. ¿Cuáles tienes tú en común? ¿Y por qué crees que tienes estos valores en común? Y lo más importante, si él ha llegado donde llegó, ¿a dónde podrías llegar tú teniendo la esencia compartida con él? Pues nada más, amigo amigo, esto es todo por hoy. Un abrazo, hasta la siguiente. Chao.